Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Y esta vez vamos a hacer una nueva video reacción eh, rápida nomás, sin mucho que agregar, ¿no? Y bueno, vamos a reaccionar a este eh, algo que ver con Dragon Ball Z Fighter, ¿no? Que salió una dramatización del de dramático... ¿cómo como el un dramatismo final, bueno, algo así como en la pelea entre Goku y Personus ¿no? que bueno, yo no tengo el juego obviamente porque la calidad de ese juego no aguanta esta computadora, pero bueno, acaba de salir la, la cinemática nueva esta, hace pocos días ¿no? y bueno, vamos a reaccionar a esta rápida además ¿no? y creo que va a estar re genial y a ver que, ya que la animación de estos juegos está demasiado buena y a ver si esto va a tener referencia a Larry y me vuelvo así porque ¿no? son los detalles son muy buenos ¿eh? así que si más esperamos, vamos a reaccionar esto rápido ya que dura como un, eh, un minuto casi y bueno vamos a ver qué onda y comenzamos bueno acá ya está el video, y le doy play y vamos ok ok ojo la luz <risa> ok, está buenísimo. Va con estilo con cantor, ¿no? ¿Qué, casi? Oh, qué? no una igualito a pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Ah ok, creo que hasta acá terminó, a ver. ¿Qué ¡Como le esquivó, y como... ¡Lo mío. ¡Oh, me gustó el dato de la sangre del hombro ¿eh? ¿Sí? Genial. ¿Cómo le va de Goku? Ahí no, Ok. Sí. Lástima que no hay en latino, pero bueno. Eh, sé que la voz de Goku en japonés la hace una mujer, pero... Nah, le Yo eh, sé todo, ¿no? De todos los idiomas, así que. Ah, igual no. No sé si tiene nada que ver, no lo que dije, ¿no? Y bueno, vamos a dejar hasta acá. Voy terminando grabando y bueno, se así rápido nomás. Y bueno gente, si te ha gustado esta reacción, eh, no sé, si por lo menos te entre todo, dale una me gusteada, compartida, suscribite a este canal para más reacciones como este. Y bueno, quizá gameplay y quizá, bueno, algún futuro quizá jugar este juego, ¿no? Cuando tenga ya una buena computadora y bueno, que estoy ahorrando mi trabajo y a ver si YouTube me da una mano, yo qué sé. Y bueno, ojalá, pero por ahora tengo, pero una versión no la original, realmente Los píxeles de este juego no aguantan en mi máquina, ¿verdad? Y bueno, yo lo termino hasta acá y bueno, eso es todo, nos vemos. Bueno, trae a este gato. Manejalo. Bueno, no. Y bueno, yo me despido hasta casa y ese último y nos vemos. Bye. acaso estoy viviendo bien? ¿Qué es esto? ¡Cale! You gonna go to your mama? En bikini, sí. No, La decisión de ¿no? La serie de Kim no está nada mal. Ok, no, se fue cambiando. Ah, ya de una quiero comprar la PlayStation 4. Bicho en la boss bitch, a bitch, I'm a bitch shan like bitch, a boss, I'm a bitch en boss bolsa, bitch, I'm a boss, I'm a bitch boss.